Bueno, nos oh. encontramos en una de las colonias más populares aquí en, en Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos en donde la gente pues, ya se está organizando para resguardar sus hogares de todo el vandalismo que, está, que se está generando, la inseguridad que se ha generado ahora con este ciclón, eh, en, en donde pues, básicamente pues, el vandalismo ha rebasado las medidas de seguridad. Y vamos a platicar aquí con los compañeros de la colonia Prisa del Pacífico para que nos digan por qué y cómo se están organizando vamos a pasarle la voz nos estamos organizando muy bien armándonos de todo a todo para que no entre nadie, la cuestión del vandalismo cero las la camisetas van a ser blancas vemos que se están organizando aquí le están pidiendo a, a los vecinos de la colonia que se pongan camisetas blancas para identificarlos de esa, de esa manera no confundirse con otras gentes que parece que se andan moviendo en vehículos urbanos para desplazándose de una colonia a otra, entonces lo que están, el mensaje que ellos están dando es que sí se pueden organizar, sí pueden pues, resguardar su colonia y pueden defender su, su patrimonio y están llamando la atención para que otras colonias también se organicen para defender la familia, defender los niños y defender lo poco que les quedó con esta con esta tormenta odil que acaba de, de pasar. Vivimos aquí en la colonia uh, Brisas del Pacífico aquí en Cabo San Lucas, el municipio de Los Cabos, en donde pues, vemos la organización, seguimos eh, entrevistando pues, a todos los, los, uh, los colonos de aquí, que están resguardando sus bienes, lo poco que quedó después de esta tormenta tan fuerte que, que tuvimos. Y pues vamos a escuchar aquí a los jóvenes principalmente, ver qué es, lo está, qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y cómo contribuyen a la seguridad. No, pues el, el rumor se corrió de que andan bandas eh, entrando en las colonias, y pues nosotros hicimos nuestro grupo de, de colonos para, pues para defendernos. una especie de, de comité de, de seguridad para coadyuvar con las autoridades para cuando lleguen, que también sabemos que los rebasó, a todos nos agarró de, de sorpresa y que los rebasó esta, esta tormenta. Hubo miedo, alguien me puede decir si hubo miedo durante la tormenta, ¿Cómo, cómo, cómo les fue. No no lo esperábamos, este viento que, que nos, nos atrapó y sí estuvimos con miedo. Y ahorita más con este, este tipo, de, tipo de vandalismo. Entonces nos estamos preparando nosotros, ya nos organizamos, ya tenemos sitiado todo, todo aquí la única entrada que va a haber es por los arcos, no va a haber más, y no va a haber pase, va a ser puros colonos, a nadie más va, va a tener el acceso. Entiendo que, que le están pidiendo que se vistan un código blanco, lo que estoy viendo ahorita es mucha camiseta blanca para los que entran y salen. Para los mismos colonos, eh, eh, estamos pidiendo que se identifiquen con la playera blanca la playera blanca así es muy bien la playera de la, de la paz de la de, de la amistad que todo vaya bien ya suficiente tuvimos con, con con la tormenta le agradecemos mucho a todos y pues que sigan teniendo suerte ojalá ojalá y las autoridades, ojalá y las autoridades nos nos tomen en cuenta esto que estamos este esta Vaya, ya estamos en este, este estado en el que estamos todos. Y que por el que seguimos trabajando y el que nos da de, de para, para vivir. Que nos apoyen porque sí está muy fuerte el vandalismo y pues tenemos niños y pues tenemos que, que apoyarnos todos los colonos para que no pase a mayores. ¿Tienes miedo? Mucho miedo por mi niño. Sí. ¿Cómo se llama tu niño? Derek Mateo Salazar. Derek Mateo Salazar. No, pues igualmente el apoyo de las autoridades porque la verdad hasta ahorita no hemos visto, yo creo que si acaso una patrulla que pasó por aquí, pero no hemos visto desde que pasó lo que pasó y no hemos visto nada, apoyo de autoridades ni nada, pues sabe, estarán escondidas, quién sabe, pero no hemos visto nada, entonces nosotros ahora sí que… Eh, si llegan acá ese vandalismo que dicen que anda Pues ahora sí que nosotros vamos a defendernos como sea Hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo Exactamente Dale, gracias por Gracias eh, Van a la barricada Andan patrullando Muy bien, ¿me puede decir qué están haciendo? Estamos cuidando la colonia de los malandrines Que se quieren hacer, hacer pasar de vivos Muy bien, ustedes son eh, Aquí tengo entendido que es una colonia De cabeños originarios bueno, nosotros somos de Sinaloa, pero también vamos a, a ayudar aquí a la, la comunidad. Vienen a ayudar a la comunidad. ¿Tiene miedo? Claro que tengo miedo porque no es justo que las personas quieran a, a venir a acaparar de que uno hace su luchita para, para obtener lo que merece uno como persona. Muy bien, ¿tiene miedo? Claro que tengo miedo. ¿De qué tiene miedo? De que vengan a destruirnos las, las pocas cosas de valor que tenemos. ¿Cómo o sea, la pasó en la tormenta? Pues muy mal, pero por gracias estamos con vida. Lo poquito que tenemos nos los van a venir a quitar y tenemos niñas. Y están aquí eh, haciendo haciendo guardia para que nadie entre. Sí, las Ellos... niñas están bien preocupadas también, están llorando, se quieren ir de aquí, pero ¿para dónde? Las autoridades no están haciendo nada. No están respondiendo las autoridades, buen punto. ¿Sientes, ¿sientes que esto los rebasó a las autoridades locales y, y, y no están viendo todavía la respuesta de las autoridades estatales ni las federales? No hay control. Por eso el pueblo está haciendo esto, o sea, protegiendo su, sus cosas. Porque el gobierno no ha respondido para nada, pasan y de filo como si no pasara nada. No hay ayuda, no hay no hay ayuda, no están haciendo absolutamente nada. No lo vemos, no lo vemos, no lo vemos. No lo vemos desde anoche, estamos así, desde anoche estamos sí. velando aquí, además, todas, además todas. Sueño, aquí, sí, sí, aquí estamos desde el día del chubasco aquí estamos. Sí. A hicieron ver, hicieron muy bien el desfile, muy bonito y todo, pero que por lo menos hubieran mandado algunos. De esos que desfilaron, hubieran mandado algunos para acá. ¿Salieron a presumir nada más el traje? Sí, pues sí nada más el traje, porque no no mandan refuerzos para acá, nada. Como que adentro no hay nadie. No, no. Y mm. pues eso está peor. Me, mejor en vez de hacer todo ese desfile, que ¡ay, viva uh, México! Todo el gasto. Pues sí, no me hubieran mandado más ayuda para acá. Sí. Norman, el problema es la inseguridad. Todos estamos temerosos, nadie se siente seguro. Sí. Y, y por las calles no se ven, se ven qué pasa los militares, la policía, pero no, no se detienen a preguntarnos, oye, ¿qué, qué se le hace falta? ¿Quién es seguridad? Nada. ¿Tú vienes de Sinaloa? Exactamente, vengo de Sinaloa. Eh, ¿Tu nombre? Eh, Raimundo Urduño Ormenta. Raimundo, Raimundo, Raimundo es una persona que yo conozco desde hace tiempo porque me ha brindado varios servicios, sé que es una persona honesta y yo le he abierto las puertas de mi casa y estoy, estoy viendo en su rostro, estoy viendo en sus ojos temor, temor por su familia, temor por, por, por él mismo, temor por, por sus pertenencias. Consideramos que esto no es justo, que las autoridades deben de, de responder eh, de las necesidades inmediatas los tomó por sorpresa y esto es lo que está sucediendo Colonia Brisas del Pacífico se está organizando para repeler a todo aquel que atente contra eh, los bienes contra la propiedad contra su, sus habitantes y pues en eso vamos a seguir eh, contribuyendo con este reportaje especial y si me está viendo mi familia decirles que estamos bien de salud todo pero con mucho temor pero que estamos bien, si nos están viendo Estamos bien incomunicados, pero pronto lo vamos a hablar, que estamos bien todos. ¿Tu nombre? Juan Piedrola. Juan Piedrola, Piedrola, vives aquí en Brisas del Pacífico. Eh, estamos eh, levantando eh, imagen, eh, entrevistando a la gente, preguntándole cómo se siente. Eh, vemos que se están organizando eh, para defender la colonia. Hay barricadas en todas las entradas de, este, de esta colonia, en donde principalmente evita eh, sanluqueños ¿Qué me puedes decir tú? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Cómo ha respondido la autoridad en materia de seguridad y qué es lo que esperas? Bueno, la seguridad se ve ausente, ¿no? Como, como vemos, no, no, han, no han respondido como se como debía de ser, eso es una realidad. Ayer en la radio dijeron que, que iban a, a tomar medidas inmediatas y la, la verdad es que no se está viendo. Pero pues la, si se organiza la sociedad, pues es lo que es lo que cuenta. Y es lo que va, dado el momento, a dar resultados. El plan DN3 que, que dicen que, que deben haber de, de implementar, pues debe de, de aplicarse, porque estamos viendo que sigue la, la, la rapiña como... En todas partes, y ¿Nunca antes se había visto? Nunca, región. nunca. 30 años que yo tengo aquí. ¿Crees tú primera... que es por el hartazgo de la, de, de la gente ya, de, del trato que le está dando el propio gobierno, o se detonó por alguna otra razón? Mira, yo veo un turismo eh, electoral, y es el que nos está dando en toda la torre. Cada vez que hay elecciones, trae gente que no tiene que ver nada con el destino. En los El mes pasado se incrementaron vuelos cuando estamos en temporada baja pero no se ve turismo, sino es un turismo electoral y ese es el que nos está dando en toda la torre. Ok, estamos aquí de nuevo en, en otra de las barricadas, aquí en el bulevar del Bordo, aquí en Cabo San Lucas, y pues la reacción del, de, la, de la sociedad civil es eh, sigue siendo la preocupación por la seguridad, la seguridad de sus bienes, la seguridad de la familia y de todo lo que está sucediendo ahorita con toda esta bola de... de de asaltos que está, que está viendo aquí en, en, la, en la ciudad derivado pues de, de la falta de, de, de atención de parte de las, de las autoridades de aquí de, de Cabo San Lucas aquí tenemos con nosotros un grupo de gente importante que está armada con tubos, están preparando para repeler cualquier, cualquier agresión de, de, de aparentemente un grupo que se está moviendo por todas las colonias para entrar a las casas y pues obviamente perpetrar los, los asaltos. Nosotros estamos defendiendo sí. nuestra comida también. Estamos defendiendo nuestra comida para los hijos. Porque, como vamos a estar así con hambre o sí. todo. Y ahorita nos quieren robar, pues todo esto. Y, ¿Han, visto, y ¿Han visto personas robando? Sí, vienen por Loma del Sol. Pero estamos aquí pues cubriendo. Nos están el... esperando. Sí, para que no entren. Para que no entren. Para que no entren. Porque ahorita vienen entrando por allá por Loma del Sol, lo que es Caribe, todo eso. Acabo de, de estar con uno de los, de los de los policías y dicen que todo esto se deriva de que alguien dijo, ustedes han visto, fíjense lo que estoy preguntando, está, han visto algún compañero, ustedes es testigo de que, de que hayan entrado este grupo, alguien que me pueda decir, sí, sí los vi, hay, hay alguien por aquí. Ah, sí, porque yo fui palomas del Sol, fui por un kilo de tortilla y que fui, y toda la gente tenía un corredero porque los malandros venían entrando casa por casa. Entonces pasó de la marina y le dijeron que si lo podían ayudar. El de la marina pues dijo que no podían porque eran muy pocos. Y luego ya dijo que luego regresaban. Y sí la gente estaban entrando y mucha gente estaban corriendo por, por los hijos, por los niños que. No, al parecer la gente, al parecer la gente no habla no, hable, no hable. Al parecer la gente no quiere hablar, tiene tiene el miedo, la gente tiene miedo y con justa razón. Vamos a. Sí. 100 hombres que vienen de allá de arriba queriendo sacar las casas, a meterse y a agarrar a los niños, golpearlos y hasta abusar de las muchachas, pues y también pues, estamos así para cuidarlos y pues, toda la gente se está reuniendo porque la verdad sí tenemos mucho miedo. Aquí vamos a llegar donde están construyendo una barricada, aparentemente viene un grupo de alrededor de 100 hombres eh, entrando a las, a las casas de habitación por acá, por Colonia. Eh, Lagunitas, eh, Colonia del Sol, toda esa parte ahí, y están preparándose la gente para recibirlos y repeler el ataque de toda esta gente. Vemos gentes en los techos, vemos gentes en todos lados que está fuera de sus casas esperando a que este, a que este grupo llegue. Entonces, sí, se están organizando para repeler al vandalismo. Sí, nos estamos organizando para que el vandalismo que anda haciendo mucho desorden... No vaya a afectarnos aquí a las familias y niños. Que es lo importante. Y esperemos que el gobierno mande más seguridad, por favor. Necesitamos, toda la gente está asustada. Gracias. Personas que dicen que lo han visto, que son 100 hombres que vienen avanzando de Lagunitas hacia acá y pues vemos que los preparativos están en todas las calles. Cabo San Lucas está a la defensiva, la población civil se está organizando para detener esta ola de vandalismo, de saqueos criminales que se están llevando a cabo con pretexto del hambre, con pretexto de que no están siendo atendidos ahora después de esta tormenta odil que acaba de, de suceder aquí en Los Caos.